¿Sabes si Bitcoin Bounce vale la pena jugarlo? ¿Cuánto crees que se gana jugando Bitcoin Bounce? ¿Sabes cómo se retira todo lo que se gana en las aplicaciones de Thunder Games? Pues en este video te lo voy a explicar. NFT Games, Pasión Cripto Bitcoin Bounce es un juego sencillo, donde como el nombre lo indica se gana Bitcoin, o mejor dicho Satoshis. Para esto debemos controlar un pequeño balón o pelota, la cual por defecto viene siendo un logo de Bitcoin. Pero al jugar y completar logros se nos van desbloqueando nuevos diseños, entre los que encontramos logos de criptomonedas, comida, balones de deportes, objetos del hogar, entre otros. Es más, encontramos hasta una pokebola. El modo de juego se basa en rebotar una pelota, a lo largo de un camino conformado por bloques brillantes. Donde el objetivo principal es recolectar la mayor cantidad de tickets, la pelota, en el camino de bloques o pincharse. También vamos a encontrar varios poderes como un imán que atrae todos los tickets a medida que vamos avanzando. Un rayo que hace avanzar a la pelota sin la necesidad de estar rebotando. Un escudo que no deja caer ni pincharse la pelota entre otros. La dificultad de este juego es muy elevada. Ya que los obstáculos que encontramos en los bloques y el lograr rebotar cuando los bloques no son son continuos hace que caigamos al vacío fácilmente además que es un juego demasiado monótono lo que no hace muy interesante su jugabilidad sin embargo encontramos que mucha gente se dedica a jugar bitcoin Bound. esta información la encontramos dentro de la aplicación ahora recordemos que lo más importante para ganar bitcoin o satoshis es poder obtener más tickets que los demás jugadores ya que al poseer más tickets mayor es la posibilidad de recibir satoshis ya que estos tickets participan en un solo donde se repartirán los satoshis en distintos montos establecidos según cierta cantidad de ganadores donde solo un jugador podrá ganar 2.500 satoshis también habrá premios de 1.000 satoshis, 500, 250 y 100 satoshis donde solo habrá un jugador para cada una de estas recompensas teniendo estas recompensas una probabilidad del menos del 1% de poder ganarlas sin embargo el otro 99% lo encontramos en recompensas menores a 100 satoshis donde encontramos 50, 25 10, 5 y 2 satoshis, donde casi siempre vamos a ganar una cantidad de estas en nuestro caso ganamos 2 satoshis que equivale a menos de un centavo de dólar estos premios serán retirados a una billetera Lightning Network donde se almacenarán los pagos de la aplicación a una billetera llamada Wallet of Satoshi, esta billetera también nos servirá para almacenar las recompensas de los juegos desarrollados por Thunder Games, como es el caso de turbo 84 vídeo que les dejo en la sugerencia sin embargo para retirar de esta billetera la comisión es de 7 satoshis mientras que las recompensas en estos juegos diariamente no alcanzan a ser ni 50 satoshis o sea que para pagar solo la comisión de la transacción de wallet of satoshi a nuestro exchange o nuestra billetera tendríamos que jugar aproximadamente 140 días ganando un promedio de 50 satoshis en estas aplicaciones, esto sería solo para pagar la comisión, ya que el costo de la transacción de la billetera es demasiado costoso, lo que hace que esta aplicación de Bitcoin Bones no valga nada la pena. Sin embargo, si les gustaría probar sus habilidades jugando Bitcoin Bones, les dejo el link en la descripción para que la puedan descargar, para App Store y